Bueno, estamos acá de vuelta, 9.27, 15 grados centígrados la temperatura. Está ya con nosotros Yamir Álvarez, a quien le damos los buenos días. Buenos días, ¿Cómo, día, está? Gringo, ¿cómo buen estás? Día. ¿Todo Bien, todo bien. todo bien, tratando de sobrellevar el día. No sé, ¿conoce esta canción? Claro, cómo no. de ¿no? Por supuesto, claro que sí. Según dicen que, bueno, esto según un estudio científico que se hizo en, un, en una universidad de Países Bajos, de Holanda, sí. como antes era conocido, dice que esta es la canción, es una de las mejores canciones a la hora de sen hacerte sentir bien. La segunda es de Queen, no, de Ava, Dancing Queen. Dancing Queen. Y hay una lista completa de 10 canciones de, que, que te hacen sentir bien. Otra es de la canción de Rocky. Ojo de, Ojo de Tigre, esa es yeah, otra canción que también yeah. está en el listado, pero dice que esta es la número uno, ¿no? Según en, en un estudio científico que se hizo. O sea, si un día quieres sentirte bien. Claro, esta es la ideal. Ponle esta, sí. Ponle esta en la mañana y dicen que te va a hacer sentir bien, ¿no? Se llama Don't Stop Me Now. Don't llama, Stop ¿no? Me Now, de Queen. Y esta es la Dancing Queen de Ava. De Ava. Es sí, esta es la segunda. A ver, ah, aquí tengo la lista también. Después bueno, está. La idea era que me avise si hay liga o, o si hay fútbol o no hay fútbol, pero está buenísimo, dale. Sí, la, sí. ¿La otra decías? La otra es de, de Beach Boys, Good Vibration. ¿Ya? No la conozco, no la escuché ¿Ya? Buenas vibraciones Sí, después está Billy Joel, Up down Girl ¿Esa sí ah, la ha escuchado? Up down Girl claro Sí, sí, se sí, sí, ¿sí? ¿sí? la he escuchado sí. The Survivor, lo que le decía, Ojo de Tigre, ¿no? Que Correcto. está en la quinta posición Y después hay una lista de, de cinco eh, canciones Buenísimo. Que supuestamente, según este estudio científico, te hacen sentir bien Buenísimo, ahí está uh -huh. Bueno, ya está, arrancamos bien entonces <ríe> <¿Sí>? <ríe> Bien, vamos a hablar, bueno Mira, mi yo, sobre... te voy a, yo te voy a decir algo, para que te sientas mejor Mira, aquí tenemos unos, unos deliciosos platanitos Sí que son de eva, por cierto. Mira, aquí lo tienes. Ahí está. Son liofilizados, mira. ¿Tenías a probar uno? Claro, claro que sí. sí. ¿Qué tal oh, la, galleta, la galleta? Espectacular. Oh, bueno, Me ¿no? imagino que esto también está delicioso. No, ¿Eh? vas a probar ahora. Vas a probar. Son plátanos liofilizados. Así es como se llama, mira. Ahí los tenemos, mira. ¿Quieres hacer una, un primer plano? Mira. Son tipo... Mmm, la, el, la fragancia, ¿no? El, el aroma de... De los plátanos, aquí mi compañero Shamir va a probar, ¿sí? Por Muy favor, a hacer un bocadito. Claro que sí, y ahí está. Mientras Shamir lo degusta y nos dice qué le ha parecido. Este está buenísimo, ¿sabes por qué? Porque es 100% natural, no tiene azúcar añadido, ¿no es cierto? Es un producto que en esos momentos en los que te está haciendo hambre, ¿no es cierto? La pancita ya te empieza a sonar, te comes unos cuantos y están buenísimos. Para ver películas, para ver partidos, ¿no? Para llevarte al estadio, claro. una belleza. Son botanas, ¿no? Como le dicen. ¿Botanas les dicen? Sí. Mira. Eso que puedes estar picando mientras haces una actividad, ¿no? Exactamente. Buenísimo. Es espectacular, Gringo. Buenísimo. ¿eh? Muy delicioso. ¿Te gustó? Sí, sí. Rico, ¿no? Sí, sí. Después le picamos uno más, ¿no? Claro que sí. Vamos, los Muy que bien. gustes. ¿Qué novedades? Eh, comentarte, Gringo, que el pasado fin de semana finalizó el sudamericano desgrima en Cochabamba. Eh, se hizo con... Eh, se finalizó con buenas noticias, ¿no? Porque el equipo eh, del, eh, de Bolivia, en la modalidad... Obviamente en esta modalidad, ahí están las imágenes, logró la medalla de oro. Participaron nueve países, terminamos séptimo en la tabla o en el medallero con dos medallas de plata, una de oro y tres de bronce. Recordemos, queridos amigos, que participaron países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Chile y Bolivia. Este evento se llevó a cabo en el Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo, el CEFE, en la, en la Tamborada, en Cochabamba. Para este campeonato, queridos amigos, tuvimos una participación cerca de 50 tiradores o esgrimistas... Más de 350 participantes de estos nueve países que formaron parte de este sudamericano. Y estamos viendo ya las imágenes de lo que fue la conquista de la presea dorada que estuvo a cargo de nuestras competidoras que consiguieron esto que es muy importante para nuestro país. Sara Endara, Camila Torrico, Rafaela Abonadona y Constanza García fueron las artífices de esta conquista en la arma sable, categoría juvenil. Vencieron al equipo de Argentina por un resultado de 45-33 en la final de la competición. Ahí estamos con el acto de premiación, gringo. Ya lindo. Recordemos de que bueno, había siempre esa expectativa de quizás cosechar más oros. Esteban Mayer, por ejemplo, es una de nuestras cartas principales a la hora de competir en el esgrima. Se quedó solamente con dos medallas de plata. Estuvimos ahí cerca de poder cosechar dos medallas más de oro. Y tuvimos tres medallas de bronce. Ahí están las chicas felices luego de conseguir esto, que claro, nos llena de satisfacción y eh, orgullo de tener medalla de oro en este sudamericano de esgrima que se llevó a cabo en la tamborada en Cochabamba. Qué bueno, la esgrima entonces dando satisfacciones al deporte nacional. Sí. Eh, las cosas buenas de que no haya fútbol, ¿no? De pronto pones los ojos en otras actividades deportivas que sí te traen, sí. Eh, pues, algunos, uh, algunas buenas noticias, ¿no? Es, sí. Eso es lo bueno. Brasil lo fue el ganador de la competición, que obtuvo 24 medallas, luego estuvo Venezuela en segundo lugar y Argentina, que son los principales candidatos. Esto ya se hablaba el pasado miércoles cuando inició la competición, ya se comentaba de que Brasil era la favorita, acompañado de Venezuela, Argentina, que son eh, potencias en esta disciplina del esgrima. ...y lo que se llevó a cabo en Cochabamba. Vamos a escuchar Buenísimo. la palabra de las chicas. Esto es lo que dijeron después de lograr la medalla de oro en este Sudamérica. Uh, creo que la emoción es inexplicable. Creo que venía buscando otro resultado también en el individual. Pero tengo un súper equipo y creo que es el principio de algo grande. No solo es una medalla de ahora... Y nos queda mucho por delante. Estoy muy emocionada. La verdad es que vinimos por esto y ahora lo tenemos y, y no, no nos basta. Vamos por más. con lágrimas en los ojos, te hace un en la garganta. Es que es lindo, ¿no? Y además representar a tu país. Estoy muy emocionada, en realidad. Y estoy agradecida con la federación y, y con el apoyo. Tal vez no es mucho que nos brinda el gobierno, pero... Espero que ahora sea mayor, la verdad, y sobre todo a los papás, que creo que sacrifican mucho por nosotros, y nada, ojalá que así nos así. Que sigamos así. ¿Cuál no, no, no. vale es la fortaleza de este ese, equipo que hoy pone a Bolivia la alta Yo creo que en sí somos, o sea, es todo el equipo, porque nos complementamos, nos apoyamos, la unión que tenemos, o sea, yo creo que es lo mejor, es como un equipo muy unido... Y que en cualquier circunstancia estamos ahí para cada una. Cuando empezaba el torneo, todos decían: el sabio femenino, el sabio femenino de Bolivia está como que con mucha promesa, mucha expectativa, y se logró. Loco. Sí, y estamos muy felices. Este equipo oh. se trabajó mucho y estamos muy felices con el resultado. Rafa, para ti eh, te fue muy, también muy, muy bien en lo individual, pero el oro con el equipo, con tus amigas, con tus compañeras es más es increíble, es algo que hemos estado soñando tanto tiempo, preparándonos gracias igual a todos nuestros entrenadores toda la preparación, Aire Suárez nuestro entrenador, la federación, que nos apoyan nuestros papás, gracias a ellos es que también hemos conseguido este oro para Bolivia y para mostrar que sí podemos qué lindo, no que el deporte esté en crecimiento que el esgrima ya pueda tener también esa presencia es, es increíble y bueno como dijo Sara, esto es el principio de algo muy grande eh, con este gran equipo que vamos a seguir creciendo. Cuéntanos un poquito eh, el apoyo de la gente. Nosotros veíamos de que obviamente bueno, por normativa hay que saludar todavía el otro rival, pero todos se metieron al podio, a abrazaron. A... Sí, creo que el apoyo entre compañeros es algo muy grande. Incluso cuando estás en la pista y estás muy concentrado, puedes escuchar lo que tus compañeros gritan, tus entrenadores y todo eso también te motiva a seguir tirando como puedes se ve el combate por ahí cuando tú ves a una de tus compañeras, pero a veces se van igualando los marcadores, después nuevamente con la ventaja, esos nervios? Es tener la confianza en tu equipo, es eso. Ya, a la gente que le pueden decir, a quienes nos han apoyado, a quienes hoy están, que ah, iban Que muchas gracias por confiar en nosotras, no dudar, poner todo, apostar todo por nosotras. Y nada, gracias a nuestros papás en sobre realidad, todo. En realidad esto es, uno puede decir que no reciba apoyos, pero hemos recibido un poquito, un poquito y un poquito más y un poquito más. Sí. Y este es el resultado final del poco a poco que se tiene y ojalá ahora venga entero. Y creo que entre todas tenemos que agradecer a nuestro coach principal Hiler, que nos acompañó Hiler. acá, que es Hiler, que me gustaría que venga si tienes tiempo. Ah, ¡Hiler! ¡Hiler! Hiler. Hiler. Hiler que creo que en realidad él es el que se lleva el crédito de todo, porque sin él nosotros no tendríamos técnica, ni ánimos, ni reñidas. todos están aplaudiendo. Él es una barra increíble, pero es que también es obviamente el, el fruto de todo el esfuerzo y el sacrificio y además la dedicación que se le Sí, pues hemos trabajado duro y queríamos de verdad lograr este dejar a Bolivia en lo más alto del podio y bueno, conseguimos con bastante esfuerzo esta medalla dorada para el equipo de Bolivia. ¿Cómo describes a estas chicas? Que son unas guerreras, que no se rindieron y que hoy ya tienen el Bueno, ellas son unas tigras, una una que andan todo el tiempo guerreando, luchando por sus sueños, estudian, entrenan, nunca paran y siempre están detrás de sus sueños y bueno, aquí está la recompensa. El esgrima está creciendo, ¿no? Y estas chicas son los resultados justamente de eso, son la muestra de que se puede, en Bolivia se puede. Claro que sí, Bolivia tiene que pensar siempre en positivo, con trabajo, esfuerzo y dedicación, todo es posible en esta vida. Ok, felicidades a todos. Gracias. Bien, contagia, ¿no? La alegría, la felicidad, la satisfacción de las chicas después de conseguir este objetivo eh, gringo. Y como siempre, ¿no? En primer lugar, se agradece a la familia porque son los, son los que impulsan todo esto eh, y las metas que se fijan nuestras, nuestros atletas, pues sin duda alguna, eh, los padres son el pilar fundamental. Sin duda, sin duda. Un abrazo a las familias y a las chicas, obviamente, que han hecho un gran trabajo. Bien, vamos a escuchar la palabra ahora de la entrenadora de la selección boliviana. Este es el balance que hace Verdecia. Eh, que dice lo siguiente al respecto de esta participación que tuvo la selección boliviana en este sudamericano de Esgrima. Mira, este, esto es un proyecto, es un proyecto que, que llevamos a cabo eh, los maestros, los tres maestros de, de la... De, de las distintas armas, conjuntamente con, con el apoyo de la Federación Boliviana de Esgrima que de verdad que si, que si no es por ese apoyo, los resultados que hoy, que hoy en día se, se, se obtuvieron no, no hubieran sido posibles. Eh, la evolución de los chicos muy buena, eh, se sacaron las medallas que, que pudimos obtener y aún así se perdieron ocho semifinales que podrían ser eh, igual resultados, eh, medallas para Bolivia, ¿no Y como le digo, es un proyecto de, es un trabajo que llevamos eh, de mucho tiempo, no de un año, de dos años, es un proyecto que se viene realizando eh, tres, cuatro años con, con un trabajo en conjunto. Es importante que la gente sepa justamente eso, ¿no? que eh, los resultados son el fruto de un esfuerzo, pero también de apostar y de ser consecuentes, porque de un día para el otro no se logran las Correcto, eh, es, es un trabajo como le vengo diciendo, que gracias a, la, a esta federación el apoyo, el sacrificio que está poniendo, su empeño que está poniendo de, en que los atletas de, de, de aquí de Bolivia eh, salgan adelante, que ha creído en los maestros más que todo y en, los, y, en, y en los atletas que tiene, porque los talentos están, están los chicos, pero bueno, los, los talentos no se, no se forman solos, hay que apoyar el deporte, tiene que ser un trabajo en conjunto, eh, porque si no, de verdad que no salen estos resultados. ¿Cómo evalúa ya el campeonato mismo, la organización, el hecho de que bueno, Bolivia, además de lo deportivo, sea escenario y tenga en, su, en sus tierras a esgrimistas de talla? Mira, este, el el, campio, el campamento, perdón, el campeonato lo evalúo de, de excelente, muy buena su preparación, aunque sabemos que estamos en, en, una, en una ciudad que es altura, eh, los chicos igual las demás la, los, los, los demás países eh, se ha podido ver el nivel que tienen en el área, el nivel es muy fuerte, y, pero bueno, nuestros atletas también demostraron que ellos están preparados y, y han dado lo mejor, de, lo mejor de ellos, han sido la organización buenísima, no solamente por los es, es mi opinión, es la opinión de, de diferentes entrenadores, diferentes maestros de, de, de países que se han acercado a nosotros y, y ha visto que Bolivia sí puede y es capaz de organizar un, un evento como este, de esta magnitud, ¿no ven? Eh? Bien, ahí está Arizneidis eh, haciendo el balance de lo que fue esta participación. Queremos felicitar el gringo a la Federación Boliviana de Esgrima, que a través de sus páginas oficiales en Facebook y en redes sociales transmitieron el evento de principio a fin. ¡Qué bueno! Esto es muy bueno. positivo, ¿no? Ahora, claro, con eh, la llegada de la tecnología las redes sociales, ahora Muchas hay más facilidades, facilidades ¿no? Porque antes tenías que enviar un reportero especializado para que esté durante todo el evento y... Claro. Eso, obviamente, a veces dificultaba para poder difundir las actividades de las distintas disciplinas que se practican en los país. Ojalá se siga el ejemplo, ¿no? En sí. todas las disciplinas deportivas, automovilismo, eh, motociclismo, ciclismo, atletismo, en fin, todas las diferentes actividades que puedan tener ese tipo de cobertura y proveer el material a los, a los programas deportivos en particular, sí. ¿no? Porque a veces es complicado también, ¿no es cierto?, la recolección de la información. Si tú tienes que privilegiar en muchos casos, ¿no es cierto?, hasta por un tema de rating, de audiencia, que se supone que que la gente consume más fútbol, se descuidan estas otras disciplinas, pero si tuvieses tú la posibilidad de contar con ese material, seguramente encontrarías los espacios sí. para... Como el amateur aquí, por ejemplo, ¿no? Sí, es un ejemplo, yo creo que duda. ahí está la diferencia, gringo, ¿no? O sea, es cierto, evidentemente, al boliviano promedio le interesa más el fútbol, pero también depende mucho cómo le presentes el material, ¿no? Para que le interese y... Eh, tome conocimiento de qué disciplinas se practican en nuestro país, eso obviamente, pero teniendo obviamente el material para poder elaborarlo. ¿no? Exactamente, ¿Sí? buenísimo, felicidades a la federación por los logros y obviamente por sí. esta cobertura. ¿no? Así ha quedado el medallero, lo repasamos eh, inmediatamente, Brasil que es primero con 24 medallas en total, 6 de oro, 6 de plata y 12 de bronce, luego está Venezuela, Argentina, Colombia, Chile, Perú. Y luego está Bolivia, claro, ahí escuchábamos el balance, tuvimos grandes oportunidades de quizás seguir cosechando medallas de oro, pero nos quedamos en las semifinales, una medalla de oro por equipos, dos medallas que consiguió Esteban Mayer, y tres medallas de bronce para un total de seis medallas, luego está Paraguay y Ecuador que completan el medallero. Buenísimo, felicidades otra vez, sí ¿eh? Bien, bueno, cerramos el esgrima. Queridos amigos, gringo, vamos a hablar de lo que sucedió el pasado viernes, porque llegó a su final el clasificatorio a la Liga Superior de voleibol Olympic de La Paz se impuso con autoridad, como lo venía haciendo durante toda la semana y todos los partidos que afrontó. Le ganó a Olympic de Sucre por cuatro sets a uno. Y hay imágenes que comenzamos... a Dinamo, perdón. perdón. a Dinamo de Sucre eh, por cuatro sets a uno. Ahí están las imágenes Tres de lo que de lo que fue este resultado 3 a 1, 25-18, 25-14, 21-25 y 25-15 para la victoria de las Paseñas que el próximo mes de diciembre van a jugar la primera división de esta disciplina. Se viene el campeonato, así que han obtenido el pase y se han clasificado a la Liga Superior. Ahí están las imágenes, las de azul con vivos rojos son las representativas paseñas, el Club Olympic enfrentando a un eh, club que tiene mucha tradición en Sucre. Sí, sí sin duda, a nivel nacional. Dín, sí, a sí, nivel Dínamo. Nacional. sí, sí, sí, seguro. Siempre ha sido un representativo muy importante en los campeonatos nacionales, ¿no es cierto? Dínamo, sí. Sí, ju justamente, bueno, las épocas de San Antonio de La Paz, ¿no?... De Chaco Petrolero también de La Paz. Eh, recuerdo Heck que llegaba de, de Cochabamba, donde jugaban las hermanas Triantáfilo, No sé si has llegado a verlas alguna, alguna de ellas. ...que eran unas tremendas voleibolistas, ¿no es cierto?, que bueno, después formaban la selección... ...no, Dinamo es de esa, de esa, de esa época, ¿no?, su casta, Lupita digo, también, ¿no? aunque no creas, sí. Lupita, es otro Porto, club sí. también muy tradicional, eh. ¿no es cierto?, ...y eh, de Oruro no me acuerdo, no, no recuerdo bien con precisión el equipo, ¿no?, pero bueno, cada departamento tenía cuando menos un equipo muy fuerte, muy potente... ...en, el, en, el, en los torneos nacionales de voleibol femenino, ¿no?, ahí bien. está... Sí. ...y, recordemos, ¿Y el público, Gringo? ¿qué tal?, la respuesta eh, quizá no ha sido tan esperada como fue en el sudamericano, claro es un sudamericano, estaba Brasil, Argentina, pero en el último día sí respondió la gente, el día viernes tuvimos una interesante participación de, bueno. de aficionados a esta eh, disciplina. Así que esperemos de que se sigan llevando a cabo y se realicen estos torneos en los distintos departamentos. Le tocó a La Paz vivir este mes de voleibol con el sudamericano y ahora con este torneo de clubes. Así que vamos a estar pendientes de lo que va a pasar en la Liga Superior el próximo mes de diciembre. Buenísimo. Un saludo entonces a las chicas de Olympic. Igual a los, ¿no? a los dirigentes, felicidades, uh -huh. ¿no es cierto? Y ojalá les vaya bien en el torneo nacional, ¿no? Son los, las representantes de La Paz. De La Paz. Vamos a escuchar la palabra de las protagonistas, las jugadoras de Dinamo, las jugadoras de Olympic, quienes se consagraron campeonas de este torneo. Hoy nos tocó... satisfechas, más que todo agradecidas con el público, con nuestro cuerpo técnico, con nuestras familias. Cada uno se mereció, se merecía estar aquí, ¿no? Cada uno ha luchado por su departamento y el nivel ha estado muy bueno. Nuestra meta era salir invictas, pero bueno, los equipos también se han preparado, así que no podíamos confiarnos, ¿no? La verdad es que ha valido la pena, nos hemos preparado muy bien, hemos tenido ayuda de técnicos empezando por nuestro entrenador Checho, también nuestro fisioterapeuta eh, FIDEP y bueno estamos muy felices porque hemos logrado el objetivo. confiar porque realmente todos son rivales dignos, pero gracias a Dios ya tenemos ahora dos equipos de La Paz en la liga, que era lo que queríamos desde un comienzo Bueno, pues sí, ese es el plan inicial, que es quedarme en el equipo obviamente para poder jugar todo lo que es la liga porque por eso nos hemos esforzado, por eso nos hemos lanzado tantos días, por eso hemos gritado, festejado y llorado y bueno creo que qué mejor que disfrutarlo en la liga con este equipo con el que hemos logrado salir campeonas ahora bueno, sí, creo que también eso nos ha jugado realmente al favor por el tema del cansancio físico que se llega a tener en lo que es el campeonato, en el día a día y demás. Y más ahora que somos locales porque obviamente tenemos chicas que tienen trabajo, que tienen que ir al colegio. Y bueno, ese desgaste mínimo que hemos tenido de dos sets realmente nos ha jugado muy a favor. Creo que El objetivo era, era poder ascender, gracias a Dios se ha dado y ahora pensar en el torneo que viene. Creo que estos dos últimos realmente han sido terribles porque... Eh, se nos ha complicado los terceros sets en, en ambos partidos y bueno, la verdad eh, las chicas han tenido mucho temple como para poderlos sacar adelante. El tema de, de los refuerzos, quienes pueden venir a sumar y más que todo de eh, formar parte del equipo. Bien, ahí está el balance que hicieron las chicas, las vencedoras y también hablando eh, eh, Dinamo, que no pudo con Olimpia, que era la favorita gringo, no recordemos que no había perdido ningún set y bueno cayeron al menos en uno querían salir invictas las chicas tenían ese objetivo planificado y casi lo logran no pero buenísimo. lo importante es que ascendieron a la liga superior y así que ya preparándose para este campeonato que se avecina buenísimo muy bien felicidades también sí. a ellas, ¿no? bien eh, sobre el tema del fútbol gringo yo creo que hay muy poco que conversar eh, ayer habló el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol dijo más de lo mismo se van a reunir el próximo lunes dijo que se suspende la fecha de hoy obvio, que era previsible obvio, pues, no, ¿no? Es, sí. es una obviedad eh, la del fin de semana es ahora la que está en vilo, ¿verdad? Que sería viernes sábado. Sí, lo cierto es, pero que si es que en algún momento retorna la división profesional, retorna la fecha 25, la que se suspendió a principio. De acuerdo, de acuerdo. no se va a optar por la Por fe. continuar. Claro. claro. No, no, está claro, pero digo, si, si este fin de semana no se resuelve el tema del paro en Santa Cruz vas a tener tres fechas ya que no se van a disputar sí, no es tres, cierto 25 ah, 26 y 27 ante esa posibilidad gringo los de la federación ya manifiestan de que otra vez mandaron la solicitud a fifa y a comebol para hacer la consulta si se puede jugar eh, el, ...y terminar el campeonato cuando se esté disputando la Copa del Mundo... ...pero ya mandaron una carta sí. y no les respondieron... No, ...deben estar ocupados, me imagino que quizá ni les interesa... ...seamos creo un poco sensatos en aquello gringo... ...yo creo que la Comebol y la FIFA están más ocupados... ...en el tema de la organización de la Copa del Mundo... ...y la verdad en su momento los dirigentes manifestaron... ...que existe una tal prohibición de jugar... ...esa nunca la mostraron, ya. no sabemos si es real... Eh, dicen que hay algunos precedentes de algunos eh, países jugando en épocas de Copa del Mundo, eso también lo vamos a averiguar, pero lo cierto es que esa medida ya está sobre la mesa. Es decir, si no eh, se levanta el paro en las fechas planificadas, pues se tendrá que jugar durante la Copa del Mundo. Y es probable que eso suceda, gringo. ¿eh? Es probable. porque. La FIFA, ¿por qué tendría que prohibirte? Por ejemplo, en los campeonatos brasileños, generalmente que son extensos y tienen tantas categorías, jugaban con normalidad, no había ninguna prohibición. Claro que es idóneo para la FIFA que los clubes estén o las ligas estén detenidas para que todo el pueblo futbolero se concentre en lo que va a ser la Copa del Mundo, pero aquí también se debe considerar que hay un problema de fuerza mayor, ¿no? Entonces no es una cuestión de, de, de la federación que quiera jugar durante la Copa del Mundo, sino es un problema social que se está viviendo en el país. Fuerza mayor que llaman. Sí. Bueno, Xamir, nos vemos mañana a ver qué bien. Hay novedades hay, si surge sí. alguna otra cosa que no sea lo que hemos hablado ahora. Estaremos atentos, obviamente. Te voy, a, te voy a ofrecer una Por favor, una yapita, gracias, ¿sí? una muy yapita. amable. ¿Tienes los días que faltan para el Mundial? ¿Sí? ¿Cuántos días faltan para el Mundial? Te cuento, que, te, cuento que, te cuento que el amigo Messi ha dicho quiénes son los favoritos del Mundial. ¿Quiénes crees que son los favoritos para Messi? Francia. Sí. Brasil. Sí, listo. Ellos dos dicen. Es forma también de sacarte un poco la presión. Claro, ¿no? claro. ¿Qué tal sería que dijera? Nosotros somos favoritos, ¿no? Hmm. Difícil. Bueno, aquí va a salir el dato. enseguidita nomás. Ya estamos en la recta final también, ¿no es cierto? Ya el conteo final para la Copa Mundial de Fútbol. 26 días y estaremos. ...inundados de mundial, ¿sí? En este horario, obviamente, algunos partidos, así que estaremos felices de la vida... ...los amantes del fútbol, estaremos chochos, eh, quizás algunos, algunas no estén tanto, no lo estén tanto... ...pero bueno, en fin, eso sí el fútbol, ¿sí? Así de democrático. Habíamos arrancado con el eh, gran Queen, ¿sí? Con, el, con Freddie Mercury, el grupo Queen, y con él también nos vamos a despedir, ¿te parece? Para ¿Sí? que la gente se sienta bien, ¿ah? ¿eh? Para que se, trate se de bien. sentirse bien en este, en este día tan conflictivo que estamos viviendo. A pesar de todo, sí. Gracias a te veo mañana.